Laravel nos permite definir fácilmente una sola ruta para manejar todas las acciones en un controlador. Con el uso de los controladores Redful podremos utilizar a partir de los verbos HTTP, es decir, los verbos GET, los verbos POST, los verbos PAT y DELETE, y utilizando estos tipos de verbos con un solo controlador, ejecutar diferentes acciones como veremos a continuación. Para entender mejor el funcionamiento de este tipo de controladores vamos a crear uno haciendo uso de la consola de Artisan. Para ello, primero vamos a ir a la carpeta donde tengo el proyecto y vemos dónde nos quedamos la última vez. En el disco local de mi carpeta Jam, HT Docs y tenemos la carpeta Laravel donde estoy ejecutando mi servidor local. Dentro de ella están todos los archivos del framework. En la carpeta apps veremos en la carpeta controladores los controladores que ya vienen por defecto, que es base controller y home controller. Lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo controlador llamado user controller. Para ello voy a ir a inicio, cmd, me voy a ubicar sobre la carpeta del aravel para ejecutar la consola de artisan. Para ello escribo cd dos puntos, para ir atrás cd y la ruta donde tengo Laravel instalado listo ya estoy en la instalación de Laravel ahora para usar los comandos de artisan vamos a hacer primero un php artisan y ver cuáles son los comandos que me ofrece como vemos hay muchos el que nos interesa en este momento es este comando controller make que lo que dice que hace es crear un nuevo controlador entonces lo vamos a usar, escribimos php artisan controller make, a continuación el nombre del controlador que voy a crear que es user controller y presiono enter, listo el controlador se ha creado para ver si es, es así vamos a ir a la carpeta controllers Notamos que se me acaba de crear el controlador UserController. Vamos a abrirlo. Como vemos se ha creado el controlador con el nombre UserController. Y además me ha agregado algunos métodos. El método Index, el método Create, el método Store, el método Toad, Edit, Update y Destroy. Como notarán por su nombre, cada uno cumple una función determinada. Para ver el funcionamiento mejor vamos a enrutear el controlador. Es decir, que yo pueda ingresar a partir de mi navegador y ver cómo funcionan estos métodos. En la documentación del Laravel, podemos ver cómo funcionan estos controladores Full. Cada método cumple una función determinada, es decir, git obtiene la información, post envía la información, path actualiza y tilt elimina. Son acciones básicas de un sistema, por lo tanto dice que si yo hago una petición get a la ruta a esta ruta que nos da como ejemplo, ejecutará la acción index. Ahora, si vemos en el método post, también hace la misma llamada a la misma ruta, pero ejecuta una acción diferente. Estas acciones que vemos acá, son las mismas acciones que tenemos en nuestro controlador. Cada una se ejecuta según la llamada y según el método por el que se ha enviado. Ahora vamos a enrutear, este controlador para ver cómo funciona para ello vamos a abrir nuestro proyecto es decir voy a abrir la carpeta donde tengo el Arabel en el servidor local y voy a mover la carpeta hacia el editor para crear el proyecto ahí y aquí tenemos todos los archivos voy a buscar en la carpeta apps el archivo routes que me permite mapear las rutas las urls y dirigirlas hacia algún lado en Laravel hay muchas formas de, de rutas y de ruteos. Pero la que nos interesa en este momento es la que nos ofrece aquí en los controladores. Una vez que tengamos nuestro controlador creado. Fíjense que Laravel nos indica crear el controlador a través de Artisan. Y luego enviarlo, o sea, rutearlo. Para ello voy a copiar esto. Vamos a pegarlo así rápido. El método Rose lo vamos a modificar. Yo creo que cuando sea, sea llamado una URL barra U... User que lo dirija hacia el controlador User Controller. Listo, con esto vemos que cuando yo invoque en el navegador User lo va a dirigir hacia el controlador que acabamos de crear. Ahora, cada vez que yo llame al controlador principal, es decir, a User, lo que va a hacer el navegador es enviarme a este método. O sea, Lara lo envía a este método. Para ver si esto es así, voy a escribir un mensaje, voy a decir que devuelvo un mensaje que diga hola soy index. Vamos a ver si esto funciona. Acá tengo el localhost ejecutando la variable. vamos a escribir barra user y así es, efectivamente está ejecutando el método index, lo cual hace me imprime el mensaje hola soy index para ver otro tipo de métodos por ejemplo el método show este método lo que hace si vemos en la documentación vamos abajo vemos método show es a partir de eh, la, la url que pasamos y un parámetro va a ejecutar este tipo de acción por lo tanto vamos a escribir un un mensaje nuevamente para ver cuando se ejecuta lo que vamos a hacer es decirle hola, soy Joe y el el id es y aquí vamos a concatenar el valor que le pasemos a la url que va a ser capturado por Joe y lo va a recibir en esta variable entonces se va a mostrar el valor que le pasemos a través de la url vamos a ver cómo funciona entonces dice que escribo user y a continuación algún número, por ejemplo 5. Y efectivamente ejecuta el método Joe, por lo tanto me imprime el mensaje Hola soy Joe y el ID es 5. Si yo modificase a cualquier otro tipo de número, también lo imprimiría. Así funcionan los controladores RESTful en Laravel.